Señores, aquí estamos todos nerviosos y nerviosas. Paul, eh, venga por aquí entonces, Paul. Presidente del jurado, Paul Iglesias. Levante su mano derecha. Espérate, lo que pasa es que yo sé que todo el mundo quiere esta tarjetita. Levanta tu mano derecha. Levanta la mano derecha. Jura decir toda la verdad y absolutamente toda la verdad. Yo creo que ustedes van a darse cuenta, no tengo que jurar. Uh -oh. Que hicimos. Yo creo que. Fue bastante difícil la selección, pero este, aquí se van a dar cuenta la importancia de preocuparse, este, de una producción final y, bueno, obviamente, este, fue una sumatoria total de lo que han, pues, ha llegado, han acumulado y yo creo que ya, como dicen, ya se tiraron los dados y ya está aquí. La, la, suerte está echada. la suerte. Vamos está inmediatamente está a agradecer eh, a todos nuestros jurados. Te paso por aquí. Okay. Espérate, pero, espérate. A ah, no, agradecer allá. a todos los jurados, <ríe> a Nelfa que vino hoy, Nelfa que vino hoy desde la ciudad de La Vega eh, para estar como invitada especial, también a Carmen Joel que está invitada especial como jurado y a todos nuestros jurados que estuvieron durante todo este concurso. Vamos con... ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces? No, yo te voy a dar la tarjetita. A mí. Y te vas. No, papá. No. <ríe> <¿Te> va <ríe> vamos con la cuarta. Con la cuarta finalista. O sea, ¿tú de... quieres que yo diga la cuarta finalista? Claro, ah, bueno, cruel, yo no tengo ningún cruel, problema. Inglés, Ven, esto, qué cruel, qué cruel. cruel. Ah, hágalo usted, hágalo usted. Sí, Mayelín. Éxitos. Bueno, tenemos. Dá por el medio de este lado. Cuarta finalista de esta primera versión del reality, la chica del mediodía. Tenemos, Roberto Leo. Tenemos. Dame marcarte la. Ya me tengo nervioso porque. Ponte ya saben que el Miss Universo fue en estos días. Sí. Póngale los no, lentes. Pero... Aquí está la cuarta finalista, Adeline Martínez. El aplauso. Ah. Le entregamos ahí. ¡Felicidades! Señores, las cuatro, si fuera por mí, pues son demasiadas mujeres en el programa entonces. <risa> la del tenemos... toque del mediodía. La tercera finalista. Dayana Pereira, tercera finalista. Yo quiero que entonces que pasen las dos últimas finalistas. Yo voy a decir única y simplemente la ganadora del reality. Pónganse pues aquí en el centro, por favor. Aquí en el centro. Yo voy a decir la única ganadora que tenemos, estas dos jóvenes que quiero felicitarla, porque llegaron de una forma y terminaron de otra. En preparación, capacidad. Y yo sé que va a hacer un buen trabajo en la televisión. No solamente ya dos, sino a las cuatro. Pero es una sola ganadora. Y la ganadora... ¿Qué tiempo nos falta? ¿Pedro llegó? Ah, perdón, no, Pedro está ahí. La ganadora de la primera versión del reality show, la chica del mediodía en esta nueva temporada del toque mediodía, es... Vamos a comercial, eh? Sí, ¿eh? no, ¿Cuántos gigas tienen los celulares? Ay, la y la ganadora de esta primera versión es. Ve a ver, por ahí está. Esa, Ok, la ganadora de la primera versión uh, del reality, la chica del mediodía, es. Y en fanfarria, Johnny Francisco. ¡Oh! Ya ha llegado el toque. Señores, qué maravilla. Ay, no llore. Estelar, ay, ay. Con su equipo estelar. Ahí estás dentro de un lado. Por tener no, cocina. Bueno, qué emoción y felicitar eh. a todos ustedes. Valoramos el esfuerzo que hacen de presentarse cada miércoles, trayendo una propuesta nueva, trayendo una propuesta diferente. Cada una de ustedes tiene una nueva oportunidad, no solamente Jenny, sino cada uno de ustedes de demostrar que merecen ser comunicadoras en la República Dominicana. Bueno señores, de esta forma creo que no se puede pedir más. Emociones. Esta producción ha sido por todo lo alto. Gracias a todos los ejecutivos de Telenor, a todos los encargados de, de lo que es medio, departamento de mercadeo, a todos los jurados, a todos los patrocinadores, y a mi equipo de producción, eh, Se me ha olvidado, a decir, Ismelka, Ismelka", Velos", Lacho, Veloz, Johnny, eh... A Neuri. Nada. No, nada. No, de la productora ejecutiva. Así que gracias a todos, a Paul y a todo el jurado. Gracias, de verdad que hicieron un excelente trabajo. Gracias por el apoyo a Génesis. ¿Dónde está Genesis? A Génesis también con la plataforma que nos hizo y como talento. Señores. Mañana tenemos una exclusiva con Jaina Tavares y el próximo año, en el 2020, vamos y a hacer la, a la Chica, chica del Mediodía 2 de y también día, el Toca Reggaeton. ¡Felicidades! La... ¡Bye bye! Actualidad, deporte, noticias, cocina, tecnología, te divertirás. Y digo, y con Telenor Canal 10 y entonces, de lunes a viernes.